bueno pues ya estamos aquí en otro core fridays eh, como sabéis core fridays es un podcast tecnológico en el que todas las semanas hablaremos con gente que trabaja en el sector tecnológico como desarrollador o, o parecido <ríe> eh, trataremos de aprender de ellos y ver eh, que aprender a programar eh, es una muy buena idea y una evolución de la carrera, eh, de cualquier carrera muy interesante. Precisamente hablando de cosas alrededor de la programación, eh, hoy tenemos a Alejandro Marquino. Aquí, ¿qué tal Alejandro? Bien, muy bien. Encantado de, de grabar contigo, de charlar un ratito contigo y agradecido de que me hayas invitado, a que me escribieses, ¿no? Para decirme, ¿quieres hablar de tu experiencia? ¿Quieres hablar de qué tal te ha ido? Y yo, por supuesto, siempre quiero hablar de mi libro, ¿no? Está genial. Bueno, yo no me he presentado. Soy John Carballo. Ahora mismo trabajo como desarrollador frontend en Intelligence. Y bueno, hoy vamos a hablar con Alejandro, que eh, primero de todo, Alejandro, Marquino, Alex, ¿cómo prefieres? yo Marquino, Marquino está bien. Marquino yo Pero creo que es, es, es el estándar es el estándar <ríe> sí. no me escapo con eso no me puedo perfecto, escapar. perfecto pues bueno Marquino eh... Quizás lo conozcáis mejor por sus varios podcasts sobre videojuegos. <risa> ahora ahora nos cuentas, ¿no? Como son Pulsa Stars, DLC y DECA, Deca. Sí, y, y Deca, ¿correcto? Y, además, sí, sí, sí. y luego tengo, y además tengo Cliffhanger, uno de Mamarrachadas con Alex Liam, y estuve grabando durante una época un podcast que llamaba De Cero a Dev de cómo, coment, cómo conté cómo empecé un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De, de cómo tomé esa decisión de, de no haber tocado una línea de código en la vida a, a encontrar trabajo como desarrollador, ¿no? Que es algo, es un proceso también que hay que vivir, claro, ¿no? ¿no? Claro, no. ¿No? In, intenso, frustrante, bonito a pares iguales, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Nada que sí. Y además de ello, twistar, por lo menos twistar. vamos a dejarlo ahí no, no, <risa> <risa> no, bueno, claro, bueno. solo, solo digo, solo digo memeces y subo fotos de hamburguesas. Pues está, pues está. <risa> <risa> bueno, sí, cabe, encaja en la definición. Vale, ok, sí, te lo, te lo compro, venga. Bueno, y más eh, en la parte de desarrollo, vamos a meternos ya un poco en, okay. en harina. Eh, ¿Dónde estás trabajando ahora? Si nos puedes contar. Sí, estoy trabajando en, en Garaje de Ideas, que es una empresa muy guay que hacemos cosas muy guays, con proyectos muy guays, y concretamente yo soy QA Engineer, eh, llevo a un, automatización eh, de toda la parte de testing, de QA, y es una disciplina que es menos conocida, no es una disciplina que es menos vistosa, la gente habla, pues soy frontend, eh, backend, ¿no? o data analysis, el big data, tal, y el QA parece que muchas veces está ahí olvidado, sí. oh. no pero es una disciplina... Uh -huh una disciplina que a mí personalmente me parece súper interesante y no solo porque lo, no solo porque es lo que hago todos los días, sino, sino por todo lo que la rodea por todo lo que implica, por todas las soft skills que puedes aprovechar de, de tu vida anterior para todos aquellos que, que piensen en estudiar y en reconvertirse y también las hard skills que se van adquiriendo tanto en código como en pensamiento abstracto de programación ¿no? Me parece una disciplina muy guay, insisto, y y yo estoy encantado básicamente yo rompo cosas y, y, y digo cómo se tienen que arreglar, y digo lo que, se, lo que se tiene que arreglar no que es también bastante Definidas, chulo sí, bastante trabajo soñado eh yo a mí me rompo cosas sí. y ya les comento yo rompo me dan algo yo lo pruebo lo intento mi intención es que se rompa consigo romperlo y digo ¡ay, que se ha roto esto mira, mira eh, a ver mira a ver sí no no muy guay muy guay sí muy contento muy contento y anteriormente ¿Dónde trabajabas? O sea, eh... o sea, nada, nada que ver. O sea, literalmente nada que ver. Lo, lo, mi, mi, mi contacto más profundo con la informática, ¿no? Eh, ahora hablaremos si quieres o me dejas enrollarme un poquito acerca de esto porque creo que también yeah. es un concepto interesante eh, yo me dedicaba a la logística a la aduana, eh, yo estudié económicas y empresariales, luego hice posgrado en derecho aduanero, o sea la cosa más aburrida del mundo, el, dentro del yeah. derecho que ya se aburrió, el derecho marítimo y aduanero, es la cosa más soporífera del mundo y yo me dedicaba a, a aduanas, importaciones, exportaciones la famosa frase de he pagado aduanas, ¿no? cuando pides algo en, en internet, he pagado aduanas, bueno, al que le has pagado es un tío como tío, yo, que, ¿no ha hecho lo... <ríe> que ha hecho los trámites para que el paquete te, te llegue a casa entre otras muchas cosas y, y mi contacto con la informática y con el mundo IT había sido básicamente pues eh, automatizar y modernizar un poco, pasar del fax que teníamos en la empresa a utilizar eh, la suite de Gmail a, a llevar un Excel que me calculase automáticamente los stocks en lugar de hacerlo a mano, pero nunca había hecho nada referente nada relacionado con tecnología y programación, ¿no? Y creo que es el primer axioma, creo que aquí viene el primer error que, que se comete, ¿no? Que confundir programación con información. No, no, no, no, no, ¿no? Eso, eh, eso y y esto, esto es una cosa que entra así, uh -huh. de mucha gente, y yo ya minuto cinco ya animo eh, mucha gente aunque diga, yo soy muy mala yo soy muy malo con la informática olvídate sí, sí, sí. En, en, en tu consultora, en tu empresa de producto va a haber un informático va a haber una informática va a haber una persona que si se te rompe el ordenador te sí, dé otro, sí, claro. te lo arregle se conecte contigo, sea, tu trabajo no es saber de ordenadores es, el ordenador es una herramienta Claro, claro, claro. cuando eres este programador o, o trabajas en, en IT hay alguien, hay un perfil que es el encargado de ese claro funciona, es como ¿no? ¿no? igual que si trabajas, los... eh, no sé arreglando coches no eh, hay alguien encargado de, de conseguir las piezas tú tienes que claro Igual que el sysadmin, ¿no? Hay alguien que, que lleva los sistemas, la administración de sistemas, de los servers, los RAE, de, de todas estas cosas. O sea, tú, tú que, que, que a lo mejor tampoco sabe exactamente, sabe algo de informática, pues igual que, pues, oye, tú, tú y yo estamos todo el día ahora trasteando con ordenadores y obviamente, pues, al final acabas sabiendo algo, pero no hace falta. Eh, es como si ahora me dicen, bueno, eres programador, sí, instálame la, la impresora. Claro, y digo, no, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No voy a instalarte la impresora. <risa> pues mira, no, programador, me gusta el móvil, ¿no? ¿Sabes? Es como. Claro, o sea, es, es, es un, pero yo lo entiendo, es un miedo que tiene mucha gente cuando y llega a cierta edad, no, de, de nuestra edad, que piensan en reconvertirse sí. y nunca han tenido un trato con los ordenadores, amigable, ¿no? Y siempre ha sido, es que eh, pf, a ellos que no me gustan los ordenadores, es que nunca se me ha sí, bien a, la información, igual claro, no, ¿no? no lo sí, necesito. Y ahora hay que cambiar el o sea, Windows más, y no más claro, ¿no? Con el, con el no más Windows. claro, o sea, vas a necesitar sí. básicamente tres cosas en tu vida, Google, o sea, un navegador de internet… Sí. Eh, para que haga el 70% de tu trabajo, o sea eh, vas a necesitar un IDE, que es donde vas a programar, y como mucho necesitas sí, una interfaz gráfica, un gestor de repositorio y un control de versiones, si no utilizas la terminal para trabajar con Git, ¿no? Básicamente esas tres cosas instalas en un ordenador y luego la mensajería, como te comuniques con ya tu probado. equipo el resto, el resto ya está, o sea, no le tengáis miedo a eh, no se me dan bien los ordenadores, no me gusta la informática, nunca se me ha dado bien la informática porque esto no va ni de informáticas ni del otro axioma que es el de yo no soy bueno con matemáticas. No. Bueno, espérate. No, no, claro, bien. claro, al final matemáticas parece que sean un poco la, las matemáticas del colegio, ¿no? Saber hacer... ¿no? Exacto, es, como, no. es que... <risa> <n> <risa> tampoco, <risa> o sea... <risa> hay que saber... <risa> Exacto, hay que, hay que tener unos conceptos muy, claro, muy o sea. básicos de... de, de de matemáticas y para ciertas cosas también muy concretas que, insisto, Google también, sí, si exacto. sabes hacer la búsqueda adecuada, te, te, te va a Pero ayudar no ¿no? con ella. Entonces, fuera de los complejos de la informática y fuera de los complejos de las matemáticas, porque ni necesitas ser la persona que más sabe de informática, ni necesitas ser la persona que más sabe de matemáticas para reconvertirte o para meterte en el mundo de la, de la programación. Y hasta aquí el speech que quería soltar. <risa> el speech de hacer un bootcamp es buena idea. ¿No? Y, y, y no una eh, eh, antes de llegan. Lo, ¿no? es, yo lo entiendo, lo entiendo, que la gente ve las ofertas de los bootcamps sí. y, y muy atractivo y dice, pues muy guay, eh, en tres, seis meses, nueve meses, depende de lo que elija, eh, a media jornada, jornada intensiva, en presencial, en remoto, o sea, los hay, sí, de, hay de todos hay, los bien colores bien. y de todos los tipos. Más caros, más baratos, más asequibles, con esto, lo otro, ¿no? Pero, y, y tienes el plan de contenidos, pero siempre está la duda de. ¿Pero qué te necesito llevarte, claro. O sea, ¿qué tengo que llevar yo en la mochila? Sí, ¿Qué tengo que saber yo antes de empezar? Tener? Yo esto. la verdad es que, de hecho, creo que en, en algún compañero de Bootcamp eh, había usado el ordenador para eso, para, para buscar eh, cosas en Google Maps, en Google Maps y un poco más, ¿eh? Y <risa> para, ¿no? para apuntarse al Bootcamp. Sí, sí, para apuntarse al Bootcamp. La este ordenador la verdad es que no lo uso. Y, y para mí, por ejemplo… Que era, era como, pues, y es que estoy todo el día, ¿sabes? O sea, para aprender a programar para mí es como un paso que, que en algún momento tenía que dar, ¿no? Claro, no, no, yo, yo he conocido gente real, eh, no, no actualmente, pero he conocido gente que lleva años programando y que, por ejemplo, el copiar y pegar todavía lo hace con el clic derecho del ratón. Copiar, pegar, ya está, no pasa no, no, nada, no, no, o sea, no. es útil, eh, lo hace, funciona bien, lo sabe hacer así, porque en su día se lo sí, no, enseñaron así y. y... Y ya está, ¿no? Y, y gente que a lo mejor ve su navegador y tiene 700 eh, extensiones de Chrome con no sé cuántas, dice, pero ¿cuánto ruido sí. tiene? Pero pues bueno, ya está, no, es que no es necesario, sí. ¿vale? No, no hace falta que seas un friki a lo mejor a nuestro nivel, sí, sí, sí. que tenemos todo súper configurado, doble monitor, claro, claro, con claro. gestor de ventanas y de escritorios virtuales para no sé qué. Bueno, ve, eh, sí, vale. Ya ya ya ya todo lo que tú quieras. Pero... Sí, si tiene que llegar, en la claro, ya ya llegar. llegar. al final sí. es cuestión de que te resulte útil. ¿Sabes? Si, Ahí, si tú vas bien claro. con el clic derecho y, y pegar, pues, pues bueno, oye, también funciona, ¿sabes? No, sí, sí, no sí, sí, totalmente, totalmente, o sea, vaya. Eh, me contaste el otro día que primero hiciste como un curso, ¿no?, para testear, que la sí, cosa funcionaría, claro. que era buena idea, ¿no? Sí, era, claro, eh, volvemos un poquito a lo del coste-oportunidad-edad-tiempo, claro. ¿no? Eh, primero hice un pequeño bootcamp muy cortito, muy cortito, de tres meses de nociones básicas de, de Python, no de, de lo que sería la base, se usaba Python como se podía haber hecho en, en Java o en, o en C incluso, no era por coger sí, por lo que es el que... pensamiento de la programación claro, por ver un poco la abstracción y el pensamiento de la programación, y me gustó la verdad es que me, me gustó en el sentido que dije, vale, y esto lo puedo entender. Yo creo que esto es algo que yo puedo llegar sí. a hacer. No puedo ser el mejor, pero, tan, pero, pero claro, puedo claro, hacerlo, ¿no? Estar, ¿no? Claro, no que de eso se aquí trata... Max ¿no? ¿no? Pero... Oye, Ey, puedo ahí está. En el mundillo, ahí ¿no? está. Pero, pero puedo entrar en el mundillo, ¿no? Puedo encontrar mi hueco. Y ya a partir de ahí, ya es cuando ya di el siguiente paso, ya pues a informarme a, a lo que se te abre, que, que es como, bueno, pues están las FPs dentro de la FP tiene la FP pública tiene las FP privadas está la carrera la carrera la puedes estudiar presencial, la carrera la puedes estudiar online, luego están los bootcamps los bootcamps presenciales, los bootcamps online, o sea, ahí se abre una amalgama de opciones ¿no? Eh, enormes y que y que algunas, o sea ni una es más válida que la otra. Son diferentes caminos para diferentes situaciones y diferentes necesidades, ¿no? Y creo que lo importante es encontrar la que se adecue a ti, que en mi caso era la opción del bootcamp, claro. para mí. Era claro, la opción que me de cambiar... se adecuó. O sea, cambiar, no, eh. Bueno, sí, cambiar tu, tu perfil ¿no? como trabajador lo, lo antes posible para justo buscar trabajo en eh... buscaba, buscaba una inserción laboral eh, lo más rápida claro. posible. No buscaba la mejor inserción laboral. Sí, quizás, claro, eh... una carrera no puede ser de, ostras, es que si tienes 18 años, métete a hacer ingeniería informática. que vas a salir, vas a salir mucho mejor preparado. Yo ahora, claro, a a cuatro o chaval... cinco años, si se te da bien. ¿no? Claro. Yo a un chaval de 18 años le diría, no, inténtalo primero con claro. la carrera. Porque obviamente vas a salir con la puta claro. carrera, lógicamente, con 22, 23 años, si se te da bien vas a acabar con la carrera. Ahora bien, una persona de mi edad, con 35, 36 años, 34, yo le diría, no, tira un bootcamp. Busca un bootcamp porque te van a dar los conocimientos muy bien estructurados porque es una de las ventajas que tienes el bootcamp es el road trip, ¿no? Para, para aprender que están estructurados de manera de estos son los conocimientos que tienes para insertarte en el mundo laboral, ¿no? Entonces, lógicamente si haces eres jovencillo y acabas con ingeniería, a lo mejor tu inserción laboral ya es con ciertas cash en tu sueldo o ciertos tal, pero llegada a cierta lo edad... más, eh, también lo veo una muy buena idea terminar una ingeniería y hacer un bootcamp. Sí, sí, porque, porque te da... va, sí, vas a tiro da... súper hecho, ¿no? Una ingeniería parece sí, por... que, que sales de ahí como con conocimientos mucho más, eh, ¿Cómo digamos, un abanico mucho más grande. Abstractos, abstractos. ¿no? Exacto. Y, y sin embargo, un bootcamp vas, vas a lo que vas, vas a lo que. Lo bueno que tiene, lo... la ventaja que yo veo de los bootcamp o de un bootcamp es que sí que está muy orientado también a lo que es la parte laboral, claro, claro. ¿no? Eh, es una mezcla no sé si definirlo así, no sé si lo más acertado, pero una mezcla entre eh, la FP y las prácticas de la FP. no Entre los sí, conocimientos sí, sí, sí, teóricos y todo condensado. Y todo eh... condensado. Porque los bootcamp trabajas con compañeros, te relacionas con ellos, haces proyectos con compañeros, entonces toda esa parte de comunicación que luego la vas a tener que hacer, que es una parte súper importante en el mundo de IT, si os vais a dedicar al mundo de IT, la comunicación es importantísimo, tanto eh, emitir como recibir información. Sí, el, es muy importante correctamente y, y saber cuándo preguntar es... y cuándo... Sí, sí, sí, sí. Eso en, eso en los bootcamps se trabaja mucho con tus compañeros, con el, con, con todo el profesorado, cómo está estructurado y demás. Eh, también se trabaja mucho las herramientas que luego vas a utilizar a la hora de trabajar. Por ejemplo, se trabaja mucho con Git. Si hay proyectos, se tienen que entregar a través de Git, con commits, con todas estas cosas que asustan mucho al principio, pero que luego que van a ser, madre, tu, tu, claro, Esto no... <risa> luego van a ser, van a ser tu, van a ser tu día, sí. a día ¿no? Eh, eh, todas esas cosas mientras aprendes te estás pegando con ellas, ¿no? Entonces, claro, el día que tú acabas y ya te vas a insertar laboralmente, obviamente, pues como en todos los trabajos, una persona junior en tri level le van a tener que enseñar en el trabajo, la, hay cosas que te van a tener que explicar, pero ya vienes con muchas cosas aprendidas y vienes con muchas cosas rotas, ¿no? Que ya las has roto tú a nivel local o te has roto tú en tus proyectitos y demás, luego eso es simplemente es escalarlo, escalarlo a un nivel más global y, y más grande. Entonces, creo que tienen ese equilibrio perfecto entre la teoría, entre la práctica y entre la agilidad a la hora de insertarte en el mundo sí, sí, sí, en el sí, mundo sí. laboral. La verdad que sí eh, te comenté si nos podías mostrar un poquito de código no sé si tenemos algo preparado Sí. vale pues esto es un, una prueba técnica que hice, una, esta es la que yo comentaba que, que no tenía ni, ni puñetera idea de, de front y como veis aquí pues está hecha en javascript y css esto me dieron una semanita para desarrollarlo y más allá que el, el código que lo podemos enseñar, yo creo que es más interesante y que, y que puede ayudar más y como consejo a futuro y que a mí me ha ayudado, la documentación. Algo súper importante sí. y que la gente se olvida. Dos cosas. Lo primero, test. Siempre que preparéis una prueba técnica, mi consejo es que añadáis un test. Aunque sea uno, una unidad o sea, de materia, test sí, y aunque... Sí. Aunque sea una tontería y aunque no lo pidan, aunque en la prueba técnica es no esté da especificado, da un plus ahí de, de este chico sabe trabajar bien. Sabe ha tenido porque eh, los test unitarios, los tests unitarios y como cual lo digo, los test unitarios son responsabilidad del desarrollador. Ah. No, no del equipo Exacto. de CUA. O sea, todo desarrollador tiene que, que hacer test unitario y tiene que testear su propio Exacto. código. No me puedes dar tu código. Hala, toma, testéalo. Tú, tú tienes que tú eres responsable de lo sí. que has hecho, ¿no? Al menos los test unitario Entonces aquí, pues un pequeñito test unitario, como veis, esto nada, muy muy muy tonto, muy tonto que hace un un, un promise, una un expect y, y no tiene mucha mucha no. historia, pero como decía, lo que quería hacer hincapié, sobre todo, y donde yo gané muchos puntos, es con la, con la documentación, sí, ¿no? Mi, que esté completo, yo... que explique cosas, sí, sí, sí. sí. Yo, sí, sí, yo empecé con un ah. GIF de cómo estaba funcionando todo, porque pensé, bueno, la persona que va a recibir, va a recibir la prueba técnica, eh, va a recibir 200 pruebas técnicas más. Si sí. le hago un GIF como que esto está funcionando, oye, sí, mmm, es por exacto. lo menos igual, sabe cargar. ¿no? Ni, ni, ni la descarga, ni la inicia, ni nada, ¿no? Ne, exacto, cargo, pero bueno. por lo menos lo ve. Fíjate, sí, esto funciona. Luego, sí. esto funciona. Luego, muy importante, pues hacer aquí un poquito de. de, de... ¿Cuál es el proceso? ¿no? ¿Cómo has diseñado tu proceso de cómo te vas a enfrentar? Esto obviamente está en una libreta, esto estaba en una libreta, primero mi mente en la libreta, pero luego me tomé mi tiempo, me tomé mi hora, mi molestia de, de diseñarlo. Muy importante siempre, indicad qué plataformas y qué herramientas habéis utilizado para trabajar. Yo en este caso utilicé Draw, Drawio y Figma. Muy importante que las indiquéis. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque realmente da igual, como si lo has hecho en Paint y tienes que poner sí, Paint, pero sí, está bien que, problema, ¿eh? que tú informes de qué herramientas por dos cosas, para que la otra persona sepa y para tú demostrar que sabes claro, o sea, que sabes encontrar la herramienta que te lo soluciona y usarla, ¿no? Usarla, porque a lo mejor en esa empresa trabaja mucho Exacto, con Figma. Mira, por a mejor de firma, a... sabe de Figma, claro, ya, ya, ya luego le sacará partido o no. El, en, en la oferta, en la oferta no está, en la oferta no está, pero el equipo de diseño trabaja con un Figma, pues ya sabemos que si le mandamos un enlace a Figma, lo abre, no lo va a romper, o sabe de, de qué va, ¿no? Luego, muy importante, estructurar bien la, la documentación. Yo empecé con un cómo has diseñado eh, la, la plataforma. Pues lo mismo, conté un poquito que eh, miré Python, con un fringo de Django, eh, también Spring, con Java, pero al final elegí una tecnología que me hiciese fácil eh, el desarrollo en el frontend, ¿no? Que era la parte que yo tenía más floja, mi, la pata que más cojeaba de, de mi wow. mesa, ¿no? Entonces elegí algo que me ayudase por ahí y, y me fui a NextGS. Bueno, pues otra cosa súper importante, la persona que va a corregir la prueba va a ser un senior, pero si tú le pones la documentación de NextGS, el esa persona sabe buscarla, pero si tú se la pones, mejor, porque hay que cuidar los detalles y tú tienes que cuidar bien tu trabajo, así que yo puse la documentación a la que yo me referí y con la que yo estuve trabajando luego decisiones, como por ejemplo la base de datos, bueno, pues yo elegí una base de datos SQL ¿y por qué elegí la SQL? bueno, tenía Mongo, tenía Oracle tenía otra, pero SQL pues aquí lo mismo, lo explico punto por punto, eh, es muy fácil de seguir con un NPM install, eh, no necesita software externo y casi todo el mundo, casi todo el mundo que ha programado tanto en ah, Front como en Back, el, el lenguaje SQL, um, Select From, lo Exacto. entienden. Eso lo entiende cualquier persona, ¿no? Entonces eso va a facilitarlo, ¿vale? Una vez tenía eso, pues eh, como era un proyecto donde el Front era muy importante, pues hice con Draw yo, pues mis, eh, eh, mis, este páginas, con gente, mis páginas. A mí me sorprendió, porque yo que trabajo, sí que trabajo en Front, hay gente que simplemente como que. Eh, te lo comenta, ¿no? Lo que quiere hacer y es como, ostras, tío, eh, la, de, la de tonterías que soluciona hacer un dibujo en un momento y yo, de repente te das cuenta de decir ah, esto que en, en tu cabeza todo encaja, ¿no? Pero el hecho de pintarlo claro. de repente como de, ah, pues no, no encaja, ¿eh? Yo, yo lo tenía yo lo tenía aquí además con, con interrogaciones o sea, cosas que luego no sabía si ni claro, siquiera iba a no estar, si ni, sa ni sabía yo si las iba a poder como hacer, esto ¿no? Esto no, o sea, no me, me marqué un poco el triple y las tres páginas que tenía que hacer, ya veis que esto no está ni siquiera cuidado, no, no, no claro, está ni alineado poco, el pero texto, digamos, pero, digamos. pero un poco un poco por, en, por encima y luego pues con Figma hice una guía de diseño Ajá. similar a la que utilizaba la, la empresa para la que quería aplicar, ¿no? Básicamente esto lo mismo, yo cazurro que soy y como persona autodidacta me abrí el inspector de código, me abrí Figma y, y pues Ajá. fui yendo elemento por elemento y viendo pues esto qué color utiliza, este código de color, pues le pongo este código de color, esto que no sigue, pues le pongo esto, ¿no? Luego pues ya un poquito más entrado en la parte técnica por las dependencias que se necesitaban para poder arrancar el proyecto, sí, proyecto sí. si se lo querían claro. descargar y lo querían utilizar. Todo esto antes incluso de, de, de saber que, que tú querías hacer ya cosas de QA, entiendo. No, no, esto claro, esto fue una busca, de... Mi... Pero estabas ya como moviéndote. Yo estaba en el bootcamp y yo ya estaba intentando conseguir trabajo, sí, ¿no? Eh, así que lo mismo, pues expliqué un poco las dependencias que se tenían que instalar. Insisto, yo empecé a estudiar en noviembre y yo esta prueba la hago en abril, en mayo. Esta prueba yo la hago en mayo. Yo empiezo en noviembre y yo esto lo entrego en mayo. Medio año, de diferencia. En medio año, ah, en medio año se puede conseguir sí, sí, sí. esto. En medio año con un Con la bootcamp. aplicación, con la aplicación con... funcionando. O sea, un, un gestor de... Esto funcionaba ¿no? totalmente. ¿Qué? Sí, sí, esto, esto esto, consumía una API de una web y devolvía medio unos datos año, que eh, yo eh, los mostraba en medio año. Exacto. Ah, y, lo, y luego, muy importante, que es como... Esto es muy importante, creo, que una vez tú has entregado tu prueba técnica obviamente ellos te están pidiendo una prueba técnica para tu puesto, pero eso, eso puede escalar eso puede ir más allá, ese proyecto no lo vas a hacer porque no es para no te lo piden para prueba técnica ni lo vas a hacer en la empresa porque no es de lo que va el trabajo pero está bien que al menos demuestres que sabrías cómo construir el proyecto, cómo escalarlo a mayores, ¿no? Entonces sí que hice un what will you will next ¿no? Que es lo que haría yo lo siguiente si hubiese tenido más tiempo, si el proyecto fuese mío Real, o fuese mío, que... o fuese cualquier cosa, un de project, que es lo siguiente que haría, pero por demostrar que tengo ese pensamiento de, vale, hoy estamos trabajando en esta future, sí, pero, claro, esto pero esto puede escalar no a... y dentro claro, de medio año... Claro. Pu puede llegar lo siguiente, ¿no? No me voy a quedar atascado, ¿no? Y luego, pues obviamente, como en toda buena documentación, todo readme, pues al final un getting started, ¿no? Cómo, cómo arrancarlo, que otra vez, pues obviamente esto cualquier desarrollador senior sabe arrancarlo, pero yo tengo... Pero está bien y es una buena práctica eh, enseñar. Sí, la verdad ¿no? es que los readme es algo que, lo... que en el book que hice yo nos insistieron bastante, ¿no? De, de hacer unos readme's buenos, tal, no sé qué. Eh, luego es cierto que no lo ves tanto, ¿eh? Pero... Sin embargo, luego, cuando he estado buscando paquetes o, o soluciones para el proyecto en el que estoy, eh, ostras, lo valoras, ¿eh? Que el tío haya perdido ahí dos días, perdido no, invertido dos días en, en hacer un buen ritmo es como de, ah, pues sí, mira, voy a usar este paquete de NPM porque me explica todo. Quizás otro sea más potente o, o, te, o incluso tenga más descarga, ¿no? Que en teoría te, te ofrece sí, te, no. seguridad, no... pero es como de no, no, pero este me lo explica mejor cómo hacer las cosas. Yo lo yo creo que es algo muy importante, insisto, en el consejo que yo puedo de, a, dar a quien nos escucha, a quien nos vea, a quien esté aplicando ofertas por primera vez, ¿no? Es como código, mira, gente rockstar del código, gente que sabe hacer código hay muy buena, tú mismo lo decías, tú ves a tus compañeros y yo también que escriben código del sí, tirón, sí. no tienen que ver nada, sí, tienen, incluso les... Le, le salen errores que ya, o sea, el IDE les marca errores que ellos mismos saben que tres líneas abajo sí, van a hacer desaparecer ese error. <risa> o sea, ya ese error que yo vería, uy, porque me está dando error no, y no, no, no. me bloquearía. Ellos ignoran el error porque saben que lo que van a escribir tres líneas abajo y el import que van a hacer luego al final les va a arreglar el sí, error, ¿no? Sí. Eso ya llegaremos, ya llegará. Sí tiene que llegar. Y gente así hay muy buena y hay en todas partes. Entonces, cuando estás empezando, tú tienes que demostrar primero tu aptitud y actitud y ganas. Y eso con la documentación se puede demostrar, porque al final es el cuidado y el cariño sí, porque así, Exacto, o sea, precisamente, eh, quizás el escribir código, eh, cuando están contratando a un junior, ya saben que no va a ser el mejor código, ni el más rápido, ni el, me ni el más optimizado, ya lo saben. O sea, si, si, eh, cualquier empresa que, que, que entienda lo que es un junior lo sabe. Pero un buen readme, sabes o, o esas cosas que, que no requieren el, el conocimiento de código, pero que tú te las curras, son puntos al final Esto es lo el, el... Lo yo lo comparo lo com hay dos comparaciones ¿no? que se puede hacer con, con los juniors y, y con este tipo de cosas, eh, la hostelería y la construcción, vale y voy a utilizar las dos muy rápidamente, la cocina yo contrato a un cocinero un pinche, que se llama pinche el junior el se llama que... pinche ¿no? yo, yo, yo, yo que soy cocinero, yo que sí que he trabajado como cocinero a alto nivel y soy gran soy un gran sí, sí, cocinero sí, sí, sí, sí, también que yo lo diga, pero no, en no, la realidad chico porque... lo, lo soy yo si mañana contratase a alguien o cuando o cuando yo estoy en, con los amigos, una casa rural o me voy de fin de semana y alguien me dice te ayudo a hacer no sé qué, porque siempre acabo yo en la cocina, eh, es lo mismo ¿no? entonces yo no necesito que la persona que me va a ayudar sepa hacer las cosas igual de bien que las sé hacer yo yo ya sé hacer las cosas bien, yo ya sé que yo lo voy a hacer bien, yo ya sé que la paella a mí me va a salir bien yo ya sé que la pasta o lo que está haciendo el guisado a mí me va a salir bien, pero mira si tú te pones al lado y me pelas las patatas, sí, por claro. ejemplo, a mí ya me has quitado eh, 10 perfecto, minutos de trabajo. Ya, sí, sí. Si, si luego, además, me separas, no lo sé, los champiñones que están mejor de los que están peor y les quitas el tallo a los champiñones, a mí me has ahorrado otros 5 minutos. Y si tal, me ahorra... Y al final del día o al final de la tarea, me has ahorrado claro, 50 minutos. Y juntos, aunque tú... ¿no? Y, la cosa va bien. Claro, y aunque tú creas que has hecho tonterías, esos 50 minutos que tú me has ahorrado a mí, esos 50 minutos míos son exponenciales claro, el son exp sí. para mí son dos horas porque esos 50 minutos para mí son claro. dos horas de otra cosa, ¿no? Y en la construcción es igual. Si hay que levantar un muro, pues a lo mejor el que acaba de entrar, como peón el primer día, no te va a hacer el muro perfectamente. Para eso está el capataz. Pero si el que entra arregla bien los ladrillos, hace una buena... hace un buen cemento, hace una buena mezcla, o se prepara bien, trae un capazo con el agua, trae los sacos, sí, lo separa atento, todo en el, en, el en el orden en el que vamos a utilizar, trae las herramientas para no perder tiempo buscando dónde está la herramienta, dónde está la espátula, dónde las trae todas y las deja ordenadas ah, obviamente no va a hacer el muro el, el más rápido, el primero y el mejor pero la persona que va a hacer el no muro y... exacto, pero, bueno, pero la persona que sí, va a hacer el ayudado, muro ¿no? Precisamente claro, no va a perder el tiempo cuando se gira por una herramienta la ah, va a tener ahí y ese tiempo de no buscar la herramienta y esa preocupación de no tener que buscar la herramienta a él la ayuda mucho más de lo que te sí. crees, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. Yo no voy a hacer el mejor código el día uno, pero con que yo estructure un código, con que yo diga, vale, pues aquí necesitamos hacer tres métodos. O necesitamos dos clases y esta clase tiene que heredar de... y hacer un esquema. Sí. Eh, Luego va a llevar el, el mid o el senior y lo va a rellenar, pero... Pero la lógica de negocio, la lógica ya se la has bueno. dado tú. O la has ayudado a estructurarla, ¿no? Y esa ayuda es muchísimo más valiosa de lo que nos pensamos. Y por eso somos juniors, para hacer esa, esa, esa tarea. Nadie espera que levantemos un Facebook o un Twitter desde el primer sí, día. Sí, sí, sí. ¿no? Porque es porque si no, no seríamos claro, juniors. Estaríamos aplicando a claro, claro. otro tipo de ofertas. Sí, sí, sí, sí. Y sin llegar a desconectar, ya por, por finalizar, ¿qué te molaría... Eh, esta es una pregunta que también te intento hacer siempre. ¿Qué te molaría que te hubieran contado antes... De empezar a programar. O, o, o que te lo hubieran contado antes, ¿no? El, el hecho de no te esperes aquí a, a, los, a los 35 años para empezar a programar, hombre. ponte con 25 y van a flipar. A eso es de eh, lo primero. Lo primero, pero claro, yo vengo, tú y yo venimos de, de la LOX antigua Exacto. esta, ¿no? O sea, eh, cuando yo, yo recuerdo que cuando yo acababa, estaba acabando la ESO la F, estaban potenciando la FP. Sí. La FP estaba empezando, sí. la FP media y la FP superior, ¿no? Eh, pero sí, ojalá primero, ojalá me lo hubiesen dos cosas, ojalá me hubiesen dicho antes eh, que empezase a trastear. Mira, trastea, con tra trastea con WordPress, trastea con WordPress, trastea con PHP, que es un lenguaje que hay un montón de documentación porque tiene más años también sí. que la TOS. Trastea con lo que tú quieras. Otra cosa que me hubiesen gustado es machaca mucho más el inglés. Eh, insisto mucho en lo, de, en lo de leer en inglés, en escribir en inglés, sí. en desarrollarte en inglés. Y ojalá desde el principio eh, me hubiesen ayudado mejor a gestionar lo de la frustración, sí. es algo que me hubiese gustado que desde el principio me hubiesen dejado muy claro te vas a enfrentar a esto vas a tener días muy sí. duros por culpa de la frustración va a haber días que te sientas el mejor y hay días que ah, te vas a sentir el sí. peor lo importante es que los días que te sientas el mejor tengas claro que no eres el mejor y los días que te sientes que eres el peor tengas claro que no eres el peor. Que sepas que sepas buscar ese equilibrio, ¿no? Me hubiese gustado que en lugar de decirme no, estudia Python, que mira, toma una oferta de trabajo de Python de 35.000 al año. No, pues mira, en JavaScript no sé qué. No, pues mira, en lugar de tantas esas cosas que me hubiesen orientado y me hubiesen apoyado y me hubiesen llevado un poco más de la mano en el tema de la gestión y en el yo también me he equivocado. Mira, yo también escribo código mal, yo también meto la pata, yo también comiteo sí, sí. algo que no toca. Claro. Yo hay veces que también entro en pánico y me tengo que calmar y esto es algo que, que a lo que te vas a enfrentar y a lo que nos enfrentamos todos. Creo que, creo que eso es lo que yo le diría a mí yo de hace un año y lo que le diría a alguien que esté escuchándonos ahora y que tenga una intención de... Ponerse a estudiar desarrollo y programación, decirle, la frustración existe, no enfrentate sí. a ella, todos pasamos sí por estoy. ella, hasta el que te crees, el, al, al, al, que, al que ves ahí arriba, seguramente también sí, se va a llorar muchas veces a la cama, también tiene sí, frustración, sí, sí, sí. también también busca cosas en internet, igual que las vas a buscar tú, y es parte del trabajo y hay que convivir con ella. Genial, oye, pues me ha gustado muchísimo porque es, es cierto. Eh, quizás yo tuve la suerte, pero sí que es verdad que yo el primer día ya nos comentaron lo de la frustración De chicos, esto va así o sea, la, de, de todos los que empezáis el bootcamp, que ahí también la, la buena eh, El tener tino ¿no? para, para el, elegir un bootcamp ¿no? con, con profesores que sí, se impliquen sí, sí. Con, Y tener la suerte, porque eso ya sí que es suerte De compañeros, que, que sean buenos compañeros ¿no? Y, y precisamente te ayuden a gestionar y te avisen, porque ya te digo, a mí sí, sí me avisaron de la frustración, es algo que va a ocurrir. O sea, de aquí eh, probablemente todos en algún momento vais a iros llorando. ¿Sabes? Y de sí, repente sí. el día que lloras pues sí, ¿eh? Yo pensaba que no, yo pensaba que aguantaba, ¿eh? Pero no. Por eso la sí, verdad sí, es que he decidido sí, sí, un buen sí, sí. bookcamp y aquí estoy metiendo un poco la cuñita y... de... de <risa> Y otra cosa importante, si me lo permites, cuando apliquéis a ofertas y empecéis vuestros primeros procesos selectivos, si os dicen que no, no os lo toméis como algo personal, claro. no tienen ningún problema. No, con claro, claro, claro, claro. Sí, es... no, eres, no, eres, no eres tú, soy Exacto. yo, no, lo típico, no es por ti, es por mí. Es decir, no, no habéis hecho nada mal intentad aprender de cada proceso selectivo. Y recordad una cosa, los recruiters se aprovechan de nosotros para hacer su trabajo. Aprovechate tú de Exacto. ellos y aprende. Y cuando te digan sí. que no, una cosa que a mí me ha ayudado mucho en cada no, siempre he pedido feedback. ¿Por qué me has dicho no. no? Pues mira, por esto. Y yo me lo he anotado. Y para la siguiente entrevista, ya no me han dicho... Si me han dicho que no, ha sido por otra hora. Pero por no. eso ya no he fallado. Entonces, igual que los recruiters, entre comillas, aprovechan de nosotros para hacer su trabajo porque tienen que entrevistar a gente, tú aprovechate de ellos y nútrete de eso. Y ya que has empleado tú también tus dos, tres, cuatro horas en la entrevista y en el proceso, saca algo de provecho y pide feedback. Puede ser doloroso, pero pídelo porque créeme que por doloroso que parezca, te va a ayudar más en el futuro de lo que te Te lleva preces. dos cosas, porque te lleva la prueba técnica, que esa prueba técnica ya Exacto. la has tenido que hacer y ya has tenido que... Eso, y, eso parece que no, pero a me ha ayudado Mejorar la, como programa. Y te la dejas en tu y en tu e claro, como, e como yo, e pues la ocupar, he enseñado, te la dejas y ahí. Eso ya está ahí. Verde, ¿sabes? Y, y luego la experiencia, precisamente, de, de con un recruiter o con una prueba técnica oral, ¿no? El, el, el decir, vale, hemos trabajado y eh, aquí he pinchado porque me he puesto súper nervioso, o, o lo que sea, ¿no? y, y la verdad es que muy muy buenos consejos, muchísimas gracias. Y con esto vamos a terminar ya, señor Marquino. Nada. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad es que hemos estado hablando muy guay, me ha, me ha gustado mucho, me ha molado tu, eh, tu evolución ¿no? de, de, de gestión aduanera a, a CUA, ¿no? sí. pasando por, no, me, me mola más el backend pero ya que estoy hago frontend, ¿no? sí. con lo cual la verdad es que es una, es una carrera que, que has ido variando ¿no? conforme conforme has visto la oportunidad y lo cual está muy bien. O sea, no, muchas veces no, nos queremos marcar un camino y fijarnos en, en, en, otros, en, en otras divisiones, ¿no? Puede funcionar incluso mejor. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí el Core Fridays y, y que vaya súper bien con tu curro y a seguir aprendiendo, a seguir peleándose con documentación aunque esté en inglés. <risa> Pues sí, pues nada, pues muchas gracias. Yo también lo he pasado muy bien. sido una charla entretenida. No, no había hablado todavía desde el punto de ya ser desarrollador y me ha hecho ilusión. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marquino. Hablamos. Venga.